Hola, bienvenidos a Vila TV. Este informativo ha sido producido por Eric Cuesta, Jordi Gaya y yo, Angie Galvin. Las actividades del Club de Residents para este segundo cuatrimestre ya están en marcha. Por eso en Vila TV nos hemos interesado en cómo han sido los primeros días. Hemos entrevistado a la profesora de yoga y a la profesora de zumba. También a Alex, un vilatano encargado de ejercer las clases de Hip-Hop. Ya sabéis que si queréis participar con el Club de Residence dando clases, debéis enviar un email a clubderesidents.com. Bueno, estamos aquí a la sala C, con la Judith, que es la profesora de Zumba, de la Vila, y le a preguntar, bueno, primero que res, ¿nos puedes explicar una mica en qué consiste eso de la Zumba? Sí, bueno, uh, bueno, Zumba consiste en una clase lúdica, ¿vale? Normalmente dura una hora, si no ya hablaríamos de masterclass. Uh, normalmente son entre 13 a 14 canciones uh, de latino, de requetón, de salsa. Y bueno, principalmente en tres canciones, que son de las la primera sería una mica para moviments para la extremidad inferior superior, la segunda canción introduciría una mica mes al que son los moviments para toda la aula y al tercer reforzaría una mica la fuerza muscular, donde ¿vale? movimientos moviments, una mica mes técnicos, como el squat, el lunch. Ya pues a partir de aquí, bueno diferentes canciones, una mica más del tema que hem dit abans: de salsa, de reggaeton, más lo que es uh, complementa zumba. ¿Y tú, qué respuestas has vist per part de la gente de la Vila? ¿La gente se ha a las clases? Sí, principalmente, bueno, vamos a hacer un curso y uh, a partir de aquí, van vamos vam, vam mirar a ver cómo funcionaba y uh -huh. a más resultados, donde haríamos un segundo curso. Uh, les classes, donc, han resultat molt divertides, a las clases donde se han resultado muy divertidas a las alumnas alzian agradat molt y ahora estem fent al segon curs que se han apuntat entre 16 y vint noies y bueno la veritat que estan molt contentas venen aquí su pasan bé, entre ella Riwan y bueno eso es el objetivo básicamente al zumba pasa su B y es una activitat lúdica bueno, muchas gracias vale muchas aquí amb la Sandra que nos comenta que es la segunda sesión de yoga que se está haciendo aquí a la sala C, a la Vila, y le un comentar, bueno, primero si nos explicar una mica sobre, sobre qué va esto de la yoga y quins beneficis este. Muy bien, pues bueno, soy la Sandra. A ver, el yoga, és, bueno, ahora está actualmente bastante de moda aquí. Uh -huh. El yoga es una cultura, es una, una manera de vivir, ¿vale? Pero aquí el que hacemos es la práctica del yoga física, ¿no? Física amb la... Mal control de la anarquía, la respiración. Y el yoga es la unión, la unión de, del cos, la men, el asparito, la anarquía, al que es burguidi. Y bueno, la práctica del yoga tiene múltiples beneficios, ¿no? desde la que cada cop, veo que puedes arriba, me allá, mentalmente, ¿no? Tienes capacidad de concentración, de superació. Y, bueno, cambia mucho ¿no? la, la, la vida a la hora de enfocar la vida, ¿no? para concentrar, vives al momento, el momento, el momento, el momento a l'hora con poca arriba, que esta postura. ¿Y cómo ve usted de, de alumnes y de Jen, ha tingut buena aceptación? Bueno, de momento han tornado todas las noies de la semana pasada. Sí, espero que muy bien. muy bien, espero que bien. Pues bueno, ya veíamos que el yoga es una actividad para olvidar una mica los estudios y relajarse. ¿Cuándo el aire y cómo sale? ¿Sí? Respirando. vamos alargando la espalda, ¿vale? como si creciéramos. Visualizamos como vértebra a vértebra se monta una encima de la otra. Estamos aquí con Alex, que es el profesor de hip hop de aquí de la Vila, que empiezan las clases esta semana. Y le queríamos preguntar, bueno, ¿qué esperas de, de esta actividad? ¿Cómo esperes que funcione? Y si crees que se va a apuntar mucha gente. Bueno, yo más que nada pienso que que es algo que la Vila se podría haber hecho hace mucho tiempo. Yo ya desde el año pasado quise hacerlo y creo que hay bastante gente interesada, que hay gente que le gusta esto, de hecho hay grupos independientes ya de de esta temática de baile y sobre todo lo que yo espero es eh, más que nada pues que la gente que venga se, se vaya con buen sabor de boca, que se motive y que esto siga, porque más que nada esto por mucho baile que sea es una cultura también. Uh -huh. Entonces a mí me gustaría también como un poco enfocar a la gente lo que me han enseñado a mí. Pues esperemos que la gente se anime y que haya el máximo número de participantes posibles. Y os recordamos que la Vila tiene un grupo de Facebook llamado Comparte Coche a la Vila UAB, donde los vilatanos pueden quedar para compartir coche y ahorrar los gastos de transporte. El grupo tiene ya 190 miembros. El Sajaén, delegada de dinamización, es la encargada de organizar el grupo. Bueno, desde el área de dinamización, habían pensado de crear y unificar un grupo On es pogués coche, ja que, bueno, pues compartir coches ya que había diferentes grupos, una comarca de gironinas, la otra de Lleida, la otra de Tarragona, y creíamos que sería más cómoda y más rápida, unificar a unificar aquest y cada que la gent que volgués fer servir servicio... servei cálculo, donde es de este grupo. y la Y es que también reduir reducir costos, para que, por ejemplo, la Girona ironem de tren, metro y la ferrocarril, claro, que va a sumar y potser fins i y 15 euros, ya amb això 5 o 6 euros o 7 euros. Te a casa. cada lunes se celebra una fiesta en el Frankfurt hace dos semanas se celebró la fiesta del semáforo en la cual los bilatanos llevan una prenda de determinado color según su situación sentimental aquellos ocupados llevan una prenda de color rojo los que tienen una relación abierta de color amarillo y aquellos libres de color verde a continuación las imágenes esa Chupito! de esa La Universitaria celebrará el 19 y el 20 de marzo un torneo de fútbol 24 horas. El lugar será el campo de fútbol de nuestra residencia. El premio para el primer clasificado es de 150 euros, 100 para el segundo y 50 para el tercero. George Volgar encargado de la sección de deportes, es el encargado también de organizar este evento. Bueno, estamos aquí con George, que es el encargado del fútbol aquí en Vila Universitaria y nos han contado que este mes de marzo eh, organizáis un torneo de fútbol 24 horas, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, será los días 19 y 20 de marzo. Uh -huh. Empezará por la tarde a las 5 y acabará a las 8 del día siguiente. Durará toda la noche, claro. Y bueno, eh, haremos el, el, los equipos los haremos de forma que se dividan en, en, dos, en dos bloques. Esperamos tener 16 equipos. Uh -huh. Entonces haremos una eliminatoria y, y primero la liga y luego haremos una eliminatoria entre cruzando los grupos. Y bueno, el precio de inscripción es 100 euros, si la mitad de participantes son de, son de la vila en el equipo, y si no lo son, son 120. Tiene que haber 12 jugadores, ¿no? Sí, como mínimo tiene que haber 12 jugadores, porque claro, van a tener que hacer como mínimo 8 partidos cada, cada equipo, entonces será complicado si no. El Club de Residents ha inaugurado un punto de libros de segunda mano en la sala C, Cualquier vilatano que lo desee pueda acudir y leer cualquier libro, pero debe devolverlo una vez ya lo haya utilizado. Por ello os pedimos vuestra colaboración donándonos aquellos libros que ya no utilicéis y que deseéis darle un buen uso. Y como sabéis, en Vila nos interesamos porque los vilatanos puedan participar en nuestra televisión. Por eso hoy os presentamos un proyecto musical del grupo Creo, fundado en 2013. Nos presentan su cuarto disco, llamado Terminé creyendo. Anastasia, su actual cantante, asegura que la Vila es su lugar idóneo para poder ensayar. Jordi Galla ha estado con el grupo y les ha entrevistado. Bueno, estamos aquí en un piso de la Vila porque en Vila no todos son ni fiestas ni estudiar. También tenemos proyectos como por ejemplo este musical del que vamos a hablar. Hablamos con Luis, que es el director y letrista del proyecto, también con Anastasia, que es la cantante, y con Daniela, que se encarga del asunto gráfico. Bueno, primero que nada, Luis, enhorabuena por iniciar este proyecto Gracias. y me gustaría saber de dónde surgió la idea para este disco. Bueno, yo desde siempre que, que me gustó mucho poesía, uh -huh. ¿vale? Leía mucho y bueno, empecé a escribir el primer libro de poesía a, hace ya como cuatro años y bueno, de poesía en poesía pues acabó surgiendo la idea de sería canciones y así a decir, pues hice mi primer disco, que uh -huh. se llama creo, en el 2013 que era básicamente lo que es ahora, que son covers con cambiando la letra y haciendo letras propias, que son mías. ¿Vale? Después vino Continuo Creyendo y finalmente terminé creyendo que es el disco de ahora, que es finalmente, por tanto, el disco que cerraría la trilogía y, por tanto, un poco el punto final de este video de mi vida. Uh -huh. Y ahora vuelvo un poco con la poesía y ya volveré a hacer otros proyectos y tal, pero creo propiamente que se acabará con, con ese disco. Entonces, Terminé Creyendo tiene la voz de Anastasia. A mí me gustaría saber un poco eh, cómo lo has hecho, para porque has ensayado aquí en la vila, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo has bueno, hecho? Eh, en mi habitación, primero de todo, eh, los ensayos o sea, empecé a hacerlos en casa de Luis y con Daniela. Y luego aquí en casa, como tengo un espejo en la habitación, puedo hacer trabajos de entonación, de gesto de gesticulación y eh, posicionamiento de la voz. Y entonces tengo un espejo para saber cómo estoy interpretando la canción, qué caras pongo, y puedo ir oyéndome y viendo cuando fallo. También es algún problema cuando, al dejar las ventanas abiertas, porque van pasando los vecinos, claro. pero eso me ayuda a quitarme la vergüenza de que si me equivoco no tengo que pararme y que me hayan oído, sino uh -huh. seguir adelante. Y bueno, completa este equipo Daniela, que me han comentado que te encargas más de lo que viene siendo el asunto gráfico, ¿no? Sí, es más encargada en plan fotos, visualización, creación del libreto, del disco, y bueno, eh, ahora con este, pues básicamente, bueno, ya terminamos. Dentro de poco terminaremos de hacer el libreto, tomamos todas las fotos porque al disco le acompaña una novela, ¿vale? Es como un poco la novela que va explicando un poco la historia del disco, uh -huh. ¿vale? Entonces ya hacemos las fotos en plan mientras en la novela y todo esto. Y bueno, ya dentro de poco, en cuanto tengamos el disco ya físico, empezaremos a hacer presentaciones de, de, nuestro, bueno, de nuestro disco, de las canciones y de los mejores temas de los otros discos también. Y bueno, por aquí, por la vila, ya haremos alguna, alguna mini gira para, para que os conozcáis un poco el proyecto. Por tanto, ya tenéis un poco pensado lo que serán los proyectos de futuro, ¿no? ¿Queréis más cosas? Sí, también, en cuanto acabemos también este, o sea, haremos ya las presentaciones, un poco esta mini gira que decíamos, y luego pues empezaremos con temas propios, o sea, ya totalmente componer nosotros la música, totalmente letras y seguir adelante con este proyecto ya más. Propio, Personario, más investido. personal, sí. Bueno, Yo quiero añadir una cosa. Vale. dime Que ha sido lanzando ya para Vira TV, vale. que tenga hecho la primicia, para lo que sea la novela, un poco el argumento. Ah, pues sí, hombre. Vale, que así ya lo prometimos que lo lanzaríamos hoy con Vira TV y así ya lo regalamos aquí para que podáis cogerlo como primicia. Ah, básicamente, la novela está muy inspirada en la canción de Navidad de Charles Dickens. Ajá. Uh -huh. Vale, no llega a ser um, de Navidad, no llega a ser contra el Espíritus, pero sé que hay un viaje condicional, habrá un viaje condicional, y veréis el motivo de ese viaje condicional y cómo acaba. Básicamente, solo diré el, cómo empieza. Empieza con una carta de un chico o una chica que se va de su vida y que no siente mucho, pero que se tiene que ir y no vuelve nada más. A partir de ahí falta ver por qué se va y qué hará la chica para si vuelve o no vuelve. Bueno, pues estaremos muy atentos a ver cómo termina esta historia. Y a continuación, toda la información deportiva de la mano de Jordi Gaya. La jornada 11 estuvo marcada por los partidos de los dos únicos candidatos a ganar la Liga, que son los penes del infierno y el Atlético, pero no demasiado. Con la victoria del Atlético sobre el río ebrio, los penes debían ganar su partido, obligando así al Atlético a puntuar en la última jornada para proclamarse campeón. Los penes no fallaron y se impusieron a los pachangueros por 7 a 5. A pesar del resultado final, el equipo de los pachangueros hizo uno de sus mejores partidos, y gracias a goles como estos, llegó a situarse en un 4 a 2 favorable en el marcador. Dale, dale. El equipo de los penes no quería regalar la liga, y se puso las pilas rápidamente para resolver la situación a base de gol. Fruto de su acierto en ataque, consiguieron igualar el partido a 5 El equipo rojo no se conformó con el empate, y finalizó la remontada con dos goles más. El primero fue un disparo lejano de Nil, y el segundo, un remate de Carlos en la misma línea de. Ebro. Victoria final de los penes por 7 a 5. Una semana después se disputó la última jornada de liga correspondiente a los partidos aplazados. En imágenes vemos el primer partido de la jornada que finalizó con la victoria del Río Ebro sobre la Sofía Frens por 9 goles a 4. Los de las Tierras del Ebro sufrieron más de lo que refleja el resultado ya que en el descanso perdían por 1 a 3. La gran remontada de los ebrios empezó a forjarse en la segunda parte, gracias a goles como este olímpico de Néstor. Dos goles más de Lamas, el primero de libre directo y el segundo, tras una jugada asociativa, cerraban un parcial de 8 goles a 1 en la segunda parte y dejaban el marcador final en 9 a 4. A continuación, se disputó un partido decisivo entre el Atlético, pero no demasiado, y la Sociología Friends. El Atlético necesitaba ganar o empatar para recuperar el liderato y proclamarse así campeón de la presente liga. La Sociología dio la sorpresa inicial y se adelantó en el marcador gracias a este gol. Pero el Atlético, consciente de que se jugaba el título, Reaccionó rápidamente. Sus jugadores se pusieron el mono de trabajo, mostraron su poderío ofensivo y anotaron 5 goles en poco más de 5 minutos. El equipo naranja no supo responder al asedio del Atlético y se marchó al descanso con un marcador adverso de 8 a 2. En la segunda parte y con tal distancia en el marcador, el Atlético se relajó y recibió dos goles y varias ocasiones. Aún así, el Atlético ganó por 10 goles a 4 y se proclamó campeón de liga. Terminada la liga, así queda la clasificación. Destacamos que el Atlético se proclamó campeón solo dos puntos por encima de los penes del infierno. Ambos equipos se alejaron del resto y tuvieron un mano a mano por el título hasta el final. El tercer puesto estuvo muy disputado entre cuatro equipos, pero terminó siendo para el Dragon Ball. Cierra la clasificación, el Cobra Team, con 0 puntos. A partir de ahora se disputarán dos ligas distintas. En una se enfrentarán los seis primeros clasificados, mientras que en la otra lo harán el resto de equipos.